Bienvenidos a nuestra charla dedicada a los nuevos espacios de aprendizaje, en el aula del futuro. El siglo XXI nos ha traído grandes avances tecnológicos con su consiguiente repercusión en la sociedad y en la escuela. Nuestros alumnos, nativos digitales, crecen entre aplicaciones, dispositivos y medios tecnológicos diferentes a los nuestros. La escuela tiene que ir adaptándose a estos cambios sociales y tecnológicos, actualizando espacios, metodologías, recursos y maneras de interactuar con los alumnos. En el 2012 surge el proyecto Future Classroom Lab. Desarrollado por el Consorcio de Ministerios de Educación Europeos, un entorno de aprendizaje inspirador que invita a repensar el papel de la pedagogía, la tecnología y el diseño en sus aulas, revisando los elementos esenciales para el desarrollo del aprendizaje del siglo XXI habilidades y roles de estudiantes y maestros, estilos de aprendizaje, diseño del entorno de aprendizaje, tecnologías actuales y emergentes y tendencias sociales que afectan a la educación. Inspirado en este proyecto, el INTEF, en colaboración con las comunidades autónomas, diseñaron el Aula del Futuro, un proyecto que propone explotar las posibilidades pedagógicas de flexibilizar los espacios de aprendizaje en combinación con las tecnologías para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las metodologías activas. Para hablarnos de este proyecto y su aplicación directa en el aula, hoy contamos con los siguientes invitados. Arturo de la Rosa Cuadrado, asesor técnico docente del Área de Experimentación en el Aula del Inter, que nos va a explicar el desarrollo del proyecto Aula del Futuro. Buenas tardes, Arturo. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. También contamos con María Castro Sánchez, maestra de primaria y directora del Colegio Público Bilingüe Santa Ana, embajadora del Aula del Futuro. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Estela. Un placer. Y con Mireia Balestegui Tomás, profesora de Física y Química y coordinadora del Proyecto de Innovación del Instituto de Enseñanza Secundaria José Rodrigo Botet en Manises, Valencia, también embajadora del Aula del Futuro. Buenas tardes, Mireia. Hola, buenas tardes. Gracias. A todos los que nos estáis viendo en directo, recuerdo que podéis participar a través del chat que atiende nuestra compañera Inmaculada Plaza. Buenas tardes, Inma. Buenas tardes, Estela. Nos está ya siguiendo bastantes personas a través del chat y también quiero dar las gracias a nuestros invitados. Me gustaría comenzar esta educharla con Arturo para que nos presentase el proyecto del aula del futuro que estáis desarrollando en el INTEF y nos hables de tu trabajo en el proyecto. ¿Qué te parece, Arturo? Pues muy bien, voy a voy a intentar resumir eh, todo lo que consiste este proyecto, que es un proyecto amplio, pero voy a intentar dar unas pequeñas pinceladas que nos, que nos aproximen a, a conocer en qué consiste este proyecto. Así que lo primero que creo importante es destacar esto que, que has presentado tú al principio, creo que que lo has, lo has contado muy bien, pero, pero sí que me gustaría repetir un poquito de dónde viene, dónde surge este proyecto. Este proyecto surge de una propuesta que se hace en eh, Future Classroom Lab y eh, eh, se realiza un estudio eh, desde el 2010 a 2014 eh, en el cual se exponen una serie de resultados. Eh, podéis ver en pantalla ahora mismo el estudio, que es ITEC, en el cual bueno, pues participaron diferentes ministerios, participaron eh, numerosos docentes y alumnos y se obtuvieron una serie de resultados. Estos resultados eh, fueron los que generaron una propuesta. Eh, desde la European Schoolnet se hizo una propuesta, que es lo que, lo que bien has presentado, que es el Future Classroom Lab. Eh, en el INTEF se cogió esta propuesta y se, y se desarrolló también aquí para, para intentar implantarla en, en, en España. Bueno, eh, ¿qué, ¿cuál es el objetivo del aula del futuro? El, el objetivo del aula del futuro es eh, conseguir desarrollar en el alumnado habilidades del siglo XXI. Y, se, y tiene tres pilares fundamentales del proyecto. el proyecto. El proyecto tiene eh, estos pilares son... El, el primero sería el, la utilización de eh, tecnologías digitales, es decir, integrar eh, diferentes dispositivos, recursos, herramientas dentro del aula. Eh, el segundo pilar que, que va unido a este primero que sería la utilización de metodologías activas, es decir, de nada sirve tener la tecnología si no se utiliza apoyada en una metodología. Entonces utilizar esas metodologías activas como hilo conductor de, de ese aprendizaje y de soporte para la, la utilización de, de, la, de la tecnología. Y como último pilar de esos tres que mencionaba estarían los, los espacios, es decir, conseguir espacios flexibles, dinámicos, eh, que, que den cabida a estos dos elementos anteriores que, que mencionaba. Entonces, eso sería, digamos, el resumen de qué se le habla en el futuro. Pero también me gustaría expresar que es una propuesta y que esta, esta propuesta en, en el INTEF se, se desarrolla a través de un... un bueno, se, se, se, se creó un aula física ¿no? que, se, que estaba dividida en zonas de aprendizaje. Estas zonas de aprendizaje se basaban un poco para conseguir eh, realizar actividades que, que contemplaban esos tres pilares que hablaba anteriormente. Actividades que permitan, al alumnado crear, desarrollar, eh, interactuar. Bueno, un, una serie de propuestas. También venían eh, eh, del, de la propuesta que se realizaba desde el Future Classroom Lab. Eh, bueno, para conseguir todo esto desde el INTEF, pues tenemos muchas vías de acción y que intentamos eh, realizar muchas, muchas actividades, como puede ser, eh, el mes pasado presentábamos la, la web, una nueva web, un rediseño de la web, eh, donde podéis encontrar mucha, mucha información. Después, si, si queréis, puedo comentar un poco más sobre la web. Después también eh, realizamos formaciones junto con las comunidades autónomas. Eh, también ofrecemos recursos, eh, recursos basados en este modelo del aula del futuro eh, y después también un kit de herramientas para conseguir eh, desarrollar este proyecto por parte de los, los docentes y los centros educativos. Y no me quiero olvidar, y lo he dejado como, como último punto porque creo que es una de los de las partes fuertes de este, de este proyecto, que son los, los y las embajadoras del, del aula del futuro, que son pues, eh, expertos en, en la materia que se encargan pues de apoyar a los centros, de difundir el proyecto, de colaborar en, en todo lo que en todo lo que pueden y, y demás. Y creo que son parte fundamental del proyecto y por eso lo he dejado. Y hoy aquí tenemos a dos embajadoras que creo que, que de esta forma yo creo que enlazo muy bien eh, porque porque así eh, bueno pues podéis, ellos ellas os pueden contar un poco lo que lo que hacen. Sí, efectivamente. María, quería que, que me comentases, que nos comentases en qué consiste ser embajadora del aula del futuro. Pues mira, como ha dicho Arturo, y ser embajadora implica pues colaborar en la difusión del proyecto y ofrecer ayuda a aquellas personas que se interesan por el mismo, incluso piensan implementarlo en su centro o tienen intención. En mi caso, yo soy embajadora de, en la Comunidad de Madrid y bueno, también estoy eh, colaborando en formación a través de diferentes CETIF y, y a través del INTEF. Y ser embajador también implica, bueno, pues pertenecer a la red y compartir proyectos maravillosos que hacen nuestros compañeros, pues, en sus ciudades. Mireia, tú también eres embajadora de la Ola del Futuro. ¿Cómo, cómo se llega a ser embajadora de un proyecto tan interesante? Bueno, pues, como lo voy a repetir un poco más, también he de decir que mi incorporación es reciente del curso, del curso pasado... Y, pues como bien han dicho, tienes que tener un perfil en el que estés relacionado con el proyecto, bien porque estés trabajando en él como docente o que seas un formador, pero yo creo que todos partimos de una formación previa. Al menos en mi caso, eh, pues una, una, una formación a través del Ministerio y del INTEF eh, en, aula, en el proyecto de Aula de Futuro desde 2015. Luego, como bien ha dicho, en mi caso, en la comunidad eh, autónoma, en la comunidad eh, valenciana, gracias a Amelia Granda, eh, tuve el honor de motivarme ¿no? en este proyecto. Y decir que la incorporación como embajadora ha sido buscando un perfil, a lo mejor no tan visto, que era un perfil de profesorado de secundaria, ya que este tipo de, de aulas, aún en los institutos de secundaria, no estaban muy, muy normalizados. Y luego, pues, eh, pues nada, decir que todos los que estemos aquí no simplemente estamos formados, yo creo que la palabra motivación y las ganas de hacer red, como bien han dicho, compartir, es nuestro fundamento. Entonces, yo creo que un poco así se llega a ser, así se llega a ser, ¿no? Embajador o embajadora del aula del futuro. Muy bien. Eh, a mí ya me han entrado ganas también de, de hacerme embajadora de, del aula de, del futuro. Eh, no todo es tecnología, sino metodología. Eh, es una de las premisas ¿no? de, del proyecto El Aula del Futuro. Eh, aunque vemos la parte física de este aula, el proyecto hace mucho hincapié en la importancia de, de la metodología. ¿Qué cambios metodológicos conlleva eh, implantar un aula del futuro, eh, tanto en primaria como en secundaria? ¿Cómo, cómo se implanta eh, un aula del futuro en un centro? y cómo, ¿Cómo ha sido el proceso que habéis seguido vosotros? Por ejemplo, María, tú como directora de, de un CI, ¿Podrías contarnos el proceso que seguisteis para, para implantar el proyecto? Sí, mi, mi centro se encuentra en un entorno rural, y bueno, me voy a remitir un poco a la historia. Cuando se creó, es un centro que, que se creó por fases, entonces teníamos muchas deficiencias y nosotros sí que eh, estábamos muy preocupados por los espacios. Los exteriores que nunca se llegaron a construir, pues los dedicamos a hacer huerto escolar, entonces creamos varios huertos que ha sido la señal de identidad de nuestro centro prácticamente hasta ahora, que, que se ha sumado el aula del futuro. Eh, poco a poco el centro fue creando una línea metodológica común, tomando acuerdos y empezamos a introducir metodologías activas. Empezamos a trabajar con aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, en infantil, con Monte eh, eh, la metodología está inspirada en Montessori. Entonces, cuando empezamos a hablar de metodologías activas, siempre hablábamos con palabras como autonomía, colaboración, inclusión, movimiento, emoción. Y entendíamos que, que estas palabras o estas metodologías no podían ir, eh, no podían establecerse en espacios grises lineales, entonces empezamos un poco a reformular, a reformular también diferentes espacios del centro, los pasillos, los hall el hall de entrada… Eh, los patios, los aseos, y fuimos poco a poco eh, pues, eh, estudios muy dedicados a los espacios, a crear espacios de aprendizaje en cada rincón de, del centro. En ese momento la tecnología no era algo que a nosotros ni nos sentíamos preparados ni, ni quizás teníamos intereses, era algo que veíamos como muy lejano. Pero coincidió que algunos profesores estuvimos formándonos en programación y robótica y nos encantó. Y ya ahí como que nos lanzamos a comprar unos dispositivos para el colegio. Al principio nos lanzamos dos, pensando que no iban a tener mucho éxito y luego ya los demás profes, pues bueno, pues poco a poco se fueron uniendo. Entonces, bueno, vimos que la tecnología sí que tenía cabida y que tenía cabida también en nuestra, en nuestra programación. Eh, eh, un poquito más eh, adelante, bueno, al, casi al mismo tiempo, conocimos el proyecto del aula del futuro, que a mí me impactó. O sea, me, lo conocimos una, en, una, en unas jornadas de innovación y yo me quedé loca porque es un proyecto que, que además tenía... Eh, eh, eh, fusionaba las metodologías activas y te daba los espacios, que yo soy una enamorada de los espacios, y, y la tecnología. Entonces, bueno, lo presenté al centro, era algo que lo veíamos en un principio como muy lejano, por, eh, por el coste, en un principio pensábamos que a ver cómo lo podíamos, teníamos que hacer obras, teníamos que hacer espacio, tirar tabiques, bueno, era, era bastante complicado, pero en la Comunidad de Madrid Salió una convocatoria de, de innovación, de proyectos de innovación y decidimos presentar un proyecto que afortunadamente fue seleccionado y nos, nos ayudaron a, a, económicamente a, a ponerlo en marcha y también dándonos formación. También eh, una vez que, que, que nos decidimos, implementamos el proyecto, también tengo que decir que, que la ayuda de los demás embajadores, en mi caso de, de, de Fran, Francisco Gómez de, de Ceuta, ha sido fundamental, o sea, ha sido un apoyo emocional porque cuando tú estás implementando algo que tampoco en tu país tienes muchos referentes ni, ni está todavía muy desarrollado, pues bueno, te sientes un poco a veces que no sabes si vas por buen camino o no y el apoyo de él ha sido para mí fundamental. Hemos estado hablando semanalmente, mensualmente de bueno, cómo vamos a tirar, cómo no vamos a tirar y luego... En Madrid, Javier Monteagudo y Alberto Alameda, que son dos embajadores también de Madrid, igual están en CETIF trabajando en, el, en, las, en las Acacias y son los que me han ayudado a, a, a gestionar toda la formación. Hemos hecho además un tándem estupendo porque cada año de formación ellos siempre tienen al ponente adecuado que, que nos acompaña, que nos ayuda y que, y que nos da mucha motivación para, para seguir con el proyecto. Y ahora estamos ya en la fase que ya tenemos metodología y tecnología y espacios. Con lo Pero cual, caso... ya lo tenéis completamente implantado. Sí, eh, este es nuestro tercer año de, de proyecto. Uh -huh. eh, Mirella, tú eres coordinadora del proyecto de innovación de tu centro. ¿Cómo desarrollasteis el proyecto de la Ola del Futuro? En, en vuestro centro. ¿Cómo surgió esta idea de, de implantarlo y cómo, cómo ha sido el proceso? Por favor, cuéntanoslo. Sí, bien. Eh, así como María ya tenían todo enlazado y después llegó a Aula de Futuro un poco a lo mejor para darle forma, a nosotros ha sido Aula de Futuro quien nos ha dado la partida para iniciar este proceso de innovación en el centro. De hecho, yo diría que nuestro detonante fue la formación que nos dio el Cefire eh, en manos de Víctor Rodicio y Amelia Granda que además he de decir que fue una formación muy específica, como ha dicho Arturo, porque nos, ello, nos ayudó a liderar un proyecto de innovación. ¿Con qué? Con el kit de herramientas de Aula de Futuro. Entonces, fue, eh, de hecho, íbamos un equipo rep eh, representativo del centro, que era la directora, el coordinador de formación y yo. La motivada a lo mejor en ese momento, que era la que ya había recibido formación de aula de futuro, pero estuvo muy bien porque era obligatorio que fuese un triángulo importante, alguien de dirección, alguien de formación y alguien que quisiese llevar adelante el equipo. Entonces, para nosotros el detonante fue ese y además ese detonante fue el curso pasado. Eh, y ellos, eh, cuando hablo de esta formación, la gente dice, es que la idealizas. Pues la idealizo porque en, en realidad fue simplificarnos el trabajo. A veces cuando nos ponemos a innovar pensamos que tenemos que, que inventar la rueda año tras año y ya está todo hecho, ya, bueno, no está todo hecho, pero está todo investigado, se saben los beneficios, además estamos hablando de cosas que están estandarizadas, de procesos que tienen sus pautas, que tienen sus kits de herramientas. Entonces nosotros empezamos un poco eh, por esto. ¿verdad? y Entonces estuvo muy bien porque la formación la llevamos al centro. Y 26 profesores de un claustro de 70 se, se apuntaron a la formación a ver, a ver qué era esto de el aula de futuro. Claro, esto nos sirvió el curso pasado para analizar nuestra realidad y entonces eh, marcarnos nuestros objetivos, ver cuáles eran nuestras necesidades y, como bien hemos dicho, contagiar. Hemos sido capaces de crear un comité de innovación estable, que ahora este año ya podemos decir que lleva a cabo un proyecto de innovación y luego también es verdad que decir que no partíamos de cero. En nuestro instituto ya había proyectos de innovación en marcha, pero como suele pasar un poco a lo mejor en secundaria, pues muy por disciplinas, ¿no? No había esa interdisciplinaridad o trabajo en equipo. Teníamos, de hecho, debo decirlo, porque nuestro instituto es referente más en el, en el ámbito artístico, como es la música, el teatro, los musicales, incluso la robótica en tecnología. Y dijimos, a ver. Pues si esto lo están haciendo ya en el instituto, ¿por qué no le damos forma? Con este, con este proyecto, y realmente aprendimos a trabajar en equipo. Yo eh, lo que saco de Aula de Futuro es que eh, fuimos capaces de detectar necesidades todos tenemos, como bien ha dicho María, los espacios, no ya una enamorada de los espacios. nosotros A lo mejor las tecnologías ya las tenemos bastante adaptadas, porque en todas las aulas disponemos incluso a lo mejor de tablets, de ordenadores, pero los espacios, las metodologías, ¿cómo le damos forma a todo eso? Pues en sí. nuestro caso, el año pasado decidimos eh, de hecho, hemos presentado un proyecto de innovación que este año ya está subvencionado como Aules de Futur para la Educación del CESEM y nuestro lema es la sostenibilidad, porque al final era nuestra, nuestra esencia y yo creo que la de todos. Y como encima tuvimos un detonante que tenemos entre todos ahora, que es el COVID, ¿no? eh, pues nos ha servido para arrancar. Eh, no sé, así un poco este ha sido... Nuestra, no sé, nuestro lanzamiento con Aula de Futuro, que de hecho muchas veces cuando lo presentamos la gente sigue y dice, es que la tecnología no lo soluciona. No, es que no nos olvidemos, esto va de base, como hemos dicho, con un cambio metodológico en las aulas, que por desgracia en secundaria a lo mejor pues no está tan al día, pero como bien he dicho, esto nos ayudó a, a implementar un proceso de, de innovación y tenerlo... Bastante claro, año tras año, cuáles van a ser los objetivos y la evaluación. Nos, nos comenta Inma que tenemos a una persona en el chat preguntándonos eh, cómo, cómo puede empezar un centro interesado en este modelo. Inmaculada, cuéntanos, a ver. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, primero deciros que está teniendo muchísimo seguimiento vuestra, vuestras intervenciones. Nos están siguiendo también desde el otro lado del Atlántico, desde Perú. Y bueno, eh, yendo al grano, nos han preguntado, pues eh, como vosotras y Arturo ya tenéis experiencia, eh, ¿cómo puede empezar un centro que desee implementar este modelo? ¿A dónde puede recurrir para recibir asesoramiento? Y si la formación del profesorado es el primer punto esencial para comenzar con, con el desarrollo, la implementación de un proyecto de estas características. No sé quién de vosotros nos puede dar algunas pistas sobre este tema. Pues, eh, si te parece, enlazamos con la, con la siguiente pregunta que iba a lanzar a nuestras invitadas, que era la formación que tuvo que tener el profesorado para, para adaptarse al a aula del futuro, ¿os parece? Yeah. Perfecto. Así que... Eh, María, te iba a preguntar, ¿qué formación tuvo que tener el profesorado para adaptarse al aula del futuro, en vuestro caso? Vale, voy a enlazar un poco con lo que con la pregunta que ha realizado. O sea, si va a ser un proyecto de centro, yo creo que es fundamental que, que, el CET, que todo el claustro crea en el proyecto. Nosotros cuando diseñamos el proyecto, lo diseñamos todo el claustro. Queríamos saber cómo era el aula del futuro que nosotros necesitábamos, qué espacios de aprendizaje, que, cómo, cómo queríamos nuestro, nuestro, nuestro espacio. Entonces fue un debate que nos llevó mucha reflexión durante mucho tiempo. Hicimos también bocetos, hicimos prototipos. Bueno, fue un, un espacio de, de, de debate entre, entre el claustro. Yo creo que eso es fundamental al principio. Y luego la formación debe ir acompañando. Eh, el INTEF tiene maravillosamente estructurado los kits para, su puesta en marcha del 1 al 4 y, y yo por ejemplo en nuestro caso sí que lo, lo hicimos a pie juntilla, lo seguimos a pie juntilla sí que ese, esa, esa implementación de los kits lo íbamos acompañando de formación nosotros, eh, claro, depende de las deficiencias de cada claustro, nuestro claustro el, el problema era que, nos, que, que no éramos competentes digitalmente, quizás en metodologías activas sí que teníamos mucho más control que en tecnología, entonces nosotros lo fuimos orientando el primer año en competencia digital el segundo año de formación, eh, también es fundamental que el centro, que todos los, los profesores estén en la formación o que, o que por lo menos, sí, que, que, que estén enterados. No pueden estar todas las sesiones, que estén enterados, porque un proyecto de este calibre, a no ser que unos cuantos eh, participen, si quieres que sea un proyecto de centro, tienen que participar todos. El primer año, como os comentaba, fuimos, nos formamos con, de competencia digital, continuamos un segundo año y a la par que nos íbamos formando, íbamos implementando el kit del de aula del futuro. El segundo año nos, eh, nos seguimos formando en competencia digital y también, en, eh, igual, nosotros que, nos, que estamos muy motivados por las metodologías activas, vimos también cómo enlazar el aula del futuro con una metodología que se llama paisajes de aprendizaje porque nosotros teníamos muy claro que en cada rincón de, de, en cada zona de, del aula queríamos desarrollar un tipo de acciones cognitivas en, de, de nuestro alumnado, de la taxonomía de Bloom, entonces queríamos eh, hacer un recorrido por la taxonomía y luego veíamos que las, que las tecnologías también nos permitían desarrollar las inteligencias múltiples. nos daba la herramienta pues, un poco para adaptar la optatividad de actividades y motivar a, al alumnado dentro de, del proyecto entonces ya y, eh, aprovechamos para todavía introducir otra metodología más de la cual estamos encantados, estamos haciendo nuestros primeros también paisajes y estamos, estamos muy emocionados y encantados y este tercer año lo estamos dedicando a, a, a la formación en autonomía y autorregulación del aprendizaje. Una, un, un aspecto fundamental en el futuro es el rol del alumno. El alumno tiene que ser autónomo, tiene que, que, que regularse en el aprendizaje. Él puede, el, el profesor es un mero acompañante, entonces necesitamos también como desarrollar más estrategias cuando encima el mobiliario es súper chulo, tiene mucha tecnología, había muchos inputs de fuera y, y... Y, y la atención del alumnado pues, era mucho más dispersa que a lo mejor en un aula pues, más, más normal. Y estamos y en evaluación formativa porque también efectivamente otra parte muy importante es la autoevaluación y la coevaluación que tiene que hacer el alumnado dentro. Pero yo creo que este proyecto y cualquier proyecto sin formación no, no son viables. La innovación sin formación no es viable. Pero es fácil, ¿eh? o sea, eh, el, el, el kit de herramientas, bueno, Arturo puede haber, hablar también mucho más extendido de esto, el kit de herramientas eh, te lo pone muy fácil, te ayuda mucho a, a saber como, qué pasos tienes que ir dando. Eh, Arturo, eh, nos comenta Inma eh, que tiene una pregunta precisamente sobre el kit de herramientas, ¿verdad, Inma? Eh, sí, buenas tardes. Hola, Estela. Eh, nos comentan qué, qué contiene el kit, en qué consiste. No sé si Arturo nos puede aclarar un poco algo al respecto. Sí, claro. Eh, bueno, el kit de herramientas es la... La herramienta, eh, es decir, es lo que, lo que utilizan los centros educativos para, para poder implantar el aula del futuro. Entonces, el kit de herramientas, digamos que te van dando los pasos que tienes que ir siguiendo, que poco a poco te van a ir llevando a poder eh, generar eh, el, el aula del futuro en todas sus vertientes. En vertientes metodológicas, en la, en la vertiente de espacios eh, y, el, y en la vertiente de diseño, el diseño de diseño de esas situaciones de aprendizaje que, que se pretenden en general. Entonces, pues tiene una primera parte que consiste en, en identificar esas tendencias que se quieren trabajar, esas tendencias eh, que, que se quieren implementar en el aula. Después eh, se propone un, un modelo de, de diseño del, del, del propio aula. No solo en el concepto físico, que también, sino en general, que se pretende trabajar y que se diseñe ese plan de acción que se quiere trabajar. Y después, bueno, pues se van dando los pasos para generar situaciones y para generar actividades que se puedan implementar en el aula. Y una evaluación, que creo que también esto es muy importante, el proceso de evaluación sobre lo hecho y sobre lo que se va realizando, ¿no? durante el tanto tan, durante el proceso y, y de forma periódica digamos vale que es una cosa muy necesaria el, el poder evaluar de forma periódica en qué momento eh, está el, el, el proyecto y qué necesidades eh, puede tener eh, en, en la web eh, del aula del futuro del Intef podéis consultar el, el kit con, con numerosos enlaces que os que, que, que pueden ir guiando y que y que podéis profundizar el que tenga interés en, en profundizar en el kit de herramientas, puede, puede consultarlo y, y ver todas las, las partes que, que contiene. Uh -huh. eh, Mireia, te, te quería preguntar, eh, ¿cómo reaccionan los docentes que llegan a vuestro centro cuando se encuentran con el, con el proyecto? ¿Saben de entrada dónde se meten o directamente alguien con vale. curso? este por ahí, toma. Yo me, yo me he quedado con, con ganas de contestar a, a, a la pregunta que han hecho y, y añadir alguna cosa a mis compañeros, pero te contesto a ti antes porque sí que es verdad que cuando que, que entiendo que en un centro que ya está estru, eh, cambiado o modificado, en nuestro caso, estamos en el segundo año. Entonces, como aún contamos con el profesorado que quiere formar parte y que, ah, vale. que no quiere formar parte del proyecto, es un poco que los que entran nuevos con ganas es como qué bien. Este es el lugar donde quería estar, eh, puedo trabajar, puedo seguir creciendo, pero claro, los que no aún tienen su espacio, ¿no? De, pues pues yo tengo mi espacio de, no sé, la zona esta de confort, de, a lo mejor de la que no quería salir. Y eso sí. me lleva un poco a contestar a lo que les quería decir a mis compañeros, que es verdad que, que María ha dicho que lo ideal es que todo el centro, vaya una, que todo el claustro funcione, pero a veces en los centros públicos, eh, pues hasta septiembre no tenemos el, el personal definitivo, o incluso en los de secundaria, que aún es más complicado, si aún no está eh, modificado toda la estructura general del centro, sí que es verdad que yo le añadiría una, una respuesta a la compañera, porque ellos ha hablado de la formación, pero a la pregunta que nos hacían, yo creo que es necesario un equipo que lidere. Yo creo que como María a lo mejor forma parte de ese equipo, eh, eh, lo ha pasado por alto, pero siempre yo creo que estas cosas van, van asociadas a gente como María, equipos eh, directivos o equipos de, de docentes motivados que tienen que liderar el cambio. Es muy importante la coordinación y la organización. Entonces, como la pregunta iba relacionada con la formación y los kits de espacio, sí que me gustaría decir que... Que, que luego hay que coger esa riqueza que tenemos en el profesorado, porque hay profesores en nuestros, en nuestros eh, equipos docentes formados, como, ya, como bien ha dicho algunos en robótica, otros en arte, otros en metodologías, entonces está muy bien la utilización de los kits porque a través… De dinámicas o de evaluaciones con tu, con tu propio claustro, te das cuenta que a veces no siempre son necesarias las formaciones externas, sino que en tu propio equipo, de hecho, nosotros hemos dividido la formación este año en tres pilares. La de los eh, TIC eh, eh, fue la primera, luego la, los expertos en espacios, perdón, luego los expertos en proyecto y ahora los expertos en espacio, que de hecho ahora se están reuniendo. Y es motivante porque también hace que a lo mejor hay profesorado que se siente más motivado por una de las patas ¿no? o es más experto y entonces nos pueden dar ese feedback también dentro del centro. Pero sí que es verdad que ante todo en el proceso de innovación estoy totalmente de acuerdo que es necesaria la formación y seguir mejorando día a día. Eso nos lo da la formación, el conocer cosas nuevas. Vale, No sé si he contestado a todo. Y muy importante lo que ha dicho, lo que ha dicho Arturo de la evaluación, eso lo, lo muestran los kits. Pero yo creo que María también lo ha, lo, ha, lo ha indicado muy bien. El hecho de que nosotros nos, propon, nos, nos proponemos hacer unas, unas formaciones en un trimestre o al curso siguiente es porque hemos evaluado que tenemos unas necesidades. Y esas necesidades hemos sido capaces de llevarlas pues, bueno, en forma de proyecto o en forma de formación, como sea. Eso. María, eh, ¿cómo reacciona también el profesorado cuando, cuando llega al centro nuevo y se encuentra con este proyecto? Bueno, pues sí, igual lo apuntaba Mireia y, y eres, exactamente, al ser un colegio público, tienes, eh, te varía mucho el, el, el profesorado. Entonces, bueno, sí queda un poco de vértigo, ¿no? De impacto cuando alguien llega y le hablas del lado del futuro. Entonces, sí que la primera reacción es un poco, ¿qué es eso que voy a tener que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a ser capaz? Me he metido. Dormido <risa> donde me he metido. Entonces, y al que le gusta la tecnología, ¡qué bien! Pues ya, pues mm, fenomenal. Yo ya de él. Lo que es fundamental, eh, lo de la formación que decía Mire, y así eso es que. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos el, eh, las ponencias, la formación la tenemos por la tarde muchas veces, pero nosotros en las sesiones de, de eh, dentro del horario lectivo, que las utilizamos para reunirnos, también las dedicamos para el proyecto del futuro. Por ejemplo, los martes, da igual que estés formando en el curso de formación o no, pero que como forma parte de nuestro proyecto educativo y lo estamos dedicando al a aula del futuro. Entonces, como estás en el centro, tienes que vas, eh, participamos todos, porque es algo que... que forma parte de nuestro día a día. En cuanto empiezan a utilizar el aula, bueno, pues sabiendo que, que los profesores tienen la libertad absoluta de, de utilizarla, como si se sientan cómodos, sin ser ortodoxos con, con las situaciones de aprendizaje que ya hemos creado, esas, esas situaciones están ahí es una ayuda si la quieres utilizar, es, un, eh, es algo que, que te puede inspirar, pero si tú lo quieres utilizar de otra manera, ese espacio lo puedes utilizar como, como tú te sientas cómodo, porque yo quiero que lo utilices. Y aparte también, o sea nuestra idea es que este aula sea un aula experimental, que luego el profesor se pueda llevar esas ideas a su propia aula. No un aula del futuro, esta tiene el equipamiento perfecto, pero sí que ahora vamos viendo, y yo viviendo en las aulas, que al final cada aula de primaria puede convertirse en una del futuro con cuatro tablets con una pizarra con un croma una tela verde y organizando con cuatro cajoneras o sea que no tienes que tener el mejor mobiliario ni la mejor tecnología para para convertir porque se trata de, de tu de la filosofía ¿no? de la metodología de cómo tú lo utilizas entonces bueno mmm, se van adaptando nadie ha salido todavía corriendo <risa> Eso, eso ya es un, es un input ahí. Eh, María, te quería preguntar también qué, qué actividades desarrolláis con los, con los alumnos, cómo se trabaja y si tenéis algún ejemplo de experiencias realizadas que nos pudieseis mostrar. Nosotros, por ejemplo, en el aula del futuro eh, trabajamos en el área de tecnología. Eh, toda primaria tiene una sesión de tecnología y, y la impartimos allí. Cuando implementamos el aula, el, en el primer kit, lo primero que, que haces es un poco detectar tendencias, ¿no? eh, elegir de manera unánime qué tendencias crees que son las emergentes y qué deberíamos de trabajar con nuestros alumnos. Nosotros elegimos robótica, realidad aumentada y mobile learning, entonces teniendo esas tendencias, y combinándolo con la metodología ya de aprendizaje cooperativo y ABP, pues lo integramos en nuestra área de tecnología y, y hacemos nuestras sesiones, nuestros proyectos allí. Los compañeros también tienen luego su horario de su cuadrante para libremente ir apuntándose e ir desarrollando partes de proyectos que están desarrollando en el aula o actividades concretas que diseñen para, para, para, ese, para ese espacio. En nuestra página web, en el Colegio, colegio Bilingüe Santana.es, hay un apartado que se llama Aula 21, que es como llamamos nosotros nuestro aula del futuro, y ahí sí que hay algunos vídeos y muy completos de cómo podría ser, por ejemplo, una jornada de una sesión dentro, de, dentro del aula. Son vídeos, por eso no lo he querido poner. Cuando si a alguien le interesa puede, puede ir viendo, hay varios vídeos que pueden ir visionando. Uh -huh. Perfecto. ya ¿cómo responden vuestros alumnos de secundaria al proyecto? ¿Cómo, cómo soléis trabajar en, en diferentes disciplinas sí. eh, con ellos? Bueno, como, como he dicho antes, es verdad que hay algún, algún profesorado que no forma parte del proyecto, por tanto hay alumnado que aún no es consciente de que está trabajando en el aula del, del futuro. Pero a mí sí que me, me gustaría explicar que el alumnado con el que trabajamos, alumnado que tiene entre 12 y 18 años, son estudiantes expertos. Es decir, llevan 12 años de su vida recibiendo clases, entrando a un aula, además normalmente con el mismo tipo de profesor, el mismo tipo de dinámica. Entonces yo creo que ellos... Pues... Cuando, eh, cuando pasa un profesor por delante o cuando pasa una actividad por delante, eh, son los primeros que detectan si eso les va a gustar, si no les va a gustar, de hecho lo ves en sus caras y reaccionan. Ahora, los que están dentro del proyecto, decirte encantados, maravillados, motivados. Eh, eh, no vamos a decir nada nuevo porque eh, está todo demostrado científicamente. Cada una de las metodologías que aplicamos sabemos que las utilizamos porque son en pro del de, de la, de aprendizaje la de nuestro alumnado para desarrollar esas habilidades, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estamos en el aula del futuro eh, no tenemos que diseñar eh, las actividades, sí, quizá o no, pero los espacios, yo creo que es muy importante en esta etapa la toma de decisiones. Eh, yo no puedo llegar y quiero que el mobiliario sea así porque no soy la única eh, que está participando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, protagonista, los protagonistas son ellos. Entonces, aquí sí que nos gusta mucho que ellos sean los que toman decisiones. Es decir, que analicen con nosotros. De hecho, dentro del kit de, de herramientas, cuando evaluamos esas tendencias que ha dicho María o cuando evaluamos las necesidades, no preguntamos solo al profesorado, al alumnado, a las familias, al personal no docente, qué es lo que realmente hace falta. Entonces aquí el alumnado eh, es pues como nosotros cuando nos reformamos la casa, ¿no? Yo no quiero que venga alguien de fuera y me la reforme, ¿dónde me va a poner la mesa? Te hace ilusión cambiar tus propios muebles, hacerlo pues acogedor. Entonces cuando ellos toman esa decisión, si tú has hecho un pequeño cambio en clase, que como bien ha dicho María, no tienen por qué ser siempre mobiliario caro o mobiliario nuevo, pueden ser modificaciones que hagamos nosotros eh, mismos, están motivados. Primero, porque se les ha escuchado. Segundo, se les ha escuchado y además se les ha hecho caso. Ellos han formado parte de, de ese cambio. Y ya lo último, las TIC. ¿Cómo se toma lo del uso de las TIC? ¿Cómo se lo van a tomar? Pues fenomenal. Si las TIC han venido para quedarse y lo que no podemos hacer es prohibirlo. De hecho, tenemos normativas bastante restrictivas. De hecho, nosotros ahora una de las cosas que tenemos que, que hacer es cómo modificar y permitir que los teléfonos móviles, que son dispositivos que todos llevan, porque aunque estén, estén prohibidos en los centros educativos, al menos en secundaria los llevan en sus mochilas o en sus bolsillos. Entonces, es, es necesario que eduquemos para que haya un buen uso de estas herramientas. Entonces sí que es verdad que no nos centremos eh, tanto a lo mejor en que haya tablets en el centro, que sí que las tenemos y son muy útiles, pero si cada uno de mis alumnos tiene esos móviles y pueden utilizar para hacer bien, para construir y hacer conocimiento, es brutal. Entonces, la respuesta del alumnado cuando ven que no se les prohíbe utilizar un terminal, sino que eso le ayuda a aprender, pues también es muy buena. No solo en metodologías, que ya he dicho que son expertos y les encanta, sino en formar parte de los espacios y de las TIC. Al menos en, en, en, en mi centro. No sé. ¿Qué ventajas y mejoras ha supuesto en el centro? Vale. Eh, mejoras, eh, yo creo que a nivel en el momento nos ponemos a, a evaluar un espacio y vamos a mejorarlo. Eso ya es una mejora y hay un equipo de personas pensando cómo llevar, hacer de nuestro centro algo mejor, bien sea hoy o a tres meses. Pero yo me quedo con una cosa que le he dicho al principio, para mí la mejora principal ha sido hacer equipo, aprender a trabajar en, en equipo con el resto de mis compañeros. Estábamos muy acostumbrados a física y química, en mi caso es lo más importante, el de lengua es lo más importante, la filosofía no. Para el alumnado todo es importante y encima les queremos enseñar a trabajar en equipo sin saber trabajar en equipo. Por tanto, lo que me llevo es que si nosotros sabemos trabajar en equipo y nos coordinamos, en, en nuestro caso ha sido habla de futuro, eso es una mejora para nuestro alumnado porque somos ejemplo y, y, y ellos también lo, lo replican. Sí, eso sí que es cierto. ¿Qué inconvenientes eh, habéis encontrado? ¿Con qué habéis tenido que lidiar? Bueno, yo supongo que, bueno, o lo que suele salir siempre en todas las formaciones, la parte económica y de burocracia, ¿no? Que al final, pues, para mover un tornillo de un sitio, tienes que hacer 300.000 informes, porque claro, no es tu edificio, es un edificio. Lo entiendo y además pienso que tiene que ser, las cosas tienen que ser bien hechas, transparentes. Pero pues sí que es verdad que a veces hacer las cosas bien, pues, como cuesta mucho, el nivel burocracia siempre nos echa para atrás. Y la parte económica, pues sí. Pero es que María lo ha dicho muy bien y, y bueno, Arturo, ¿por qué no lo hemos dejado hablar, pero, pero también lo ha dicho. Es que con pequeños cambios y además con buena organización y tirando de un proyecto de aquí, otro de allá, pues al final se sabe. Pero principalmente yo creo que los, los, los inconvenientes suelen ser eso. No sé si mis compañeros quieren decir otro. Yo, yo, yo lo único... Perdona María. Eh, nada, yo simplemente creo que yo más que aportar creo que tengo que reforzar lo que estáis diciendo creo que vosotras que sois las que estáis eh, eh, en, en el aula y al pie del cañón implantando el proyecto sois las que podéis explicar todo esto mejor que nadie creo que esa visión eh, que estáis dando desde el aula es la que se necesita para que si alguien se anima a, a, a introducir este proyecto pueda ver en, en vosotras ese reflejo así que creo que la visión que estáis Creo que es la mejor que la mejor que se pueda y que mm, apoyo yo creo lo que lo que está diciendo, yo comparto tu opinión. Arturo, me gustaría preguntarte eh, sobre formación ¿qué estrategias de formación se están llevando a cabo desde el INTEF? Pues desde el INTEF, eh, bueno, eh, hay dos líneas principales relacionadas con el aula del futuro. En primer lugar hay un curso un curso online, un curso tutorizado online que, que lleva dos ediciones y que y que se volverá a realizar, que es un curso que está basado en el kit de herramientas. Eh, va siguiendo el kit de herramientas para, para conseguir eh, que, que un centro docente o un, o, un, o un docente que quiera implantar el aula del futuro pueda hacerlo. Si, si no lo quiere implantar, pero al menos sí conocer perfectamente en qué consiste el proyecto a través de, de ese kit de, de herramientas. Y después también eh, el año pasado se, se convocaron unos nueve cursos mixtos. Eh, que quiere decir? Que tienen una fase online una fase presencial en la cual se, se les muestra un modelo que es el, el, el, aula, el aula que tiene el INTEF y después tienen un, que, que diseñar un, una situación para, para su contexto, aplicarla en su contexto y, y con ello ver un poco de forma pragmática eh, ¿En qué consiste la aula del futuro? Es decir, tiene formación eh, online, después una, una fase presencial, un diseño de una situación de aprendizaje, una puesta en marcha de esa situación y con ello concluye el, el curso. Esas son las dos vías principales, pero sí que en la formación. Me gustaría también destacar toda la formación que se lleva a cabo en, en las comunidades autónomas a través de los diferentes centros de formación de profesorado. Se, se realizan formaciones eh, muy diversas y, y, y que, que pretenden un poco lo mismo, pues eh, formar al profesorado para que, pueda, para que pueda implantar, conocer y después implantar el proyecto si, si es de su interés. Nos has comentado antes que se estaba trabajando en, en la web del proyecto. Eh, ¿Nos podrías hablar de, de la web de la Ola del Futuro, por favor? Sí, eh, recientemente eh, se, ha, se ha presentado esta, esta nueva web. En, en la web se puede ver, pues, eh, que se puede consultar qué es el aula del futuro, donde se hace una pequeña descripción, hay una serie de, de noticias y, y, y material disponible para todos. Me gustaría destacar algunos aspectos de, de la web, como son las experiencias de los centros, que, donde, donde los centros nos muestran eh, cómo han desarrollado ese proceso de... De, de implantación del, del aula del, del futuro, eh, también un banco de recursos con situaciones y actividades de aprendizaje que, que han sido creadas por docentes y que, y que las, las, las han implementado en el aula y que si algún docente quiere eh, verlas, incluso adaptarlas a su contexto, puede, puede hacerlo. Después también hay un apartado de formación que, que recoge la formación que, que anteriormente eh, estaba hablando, que es la, la formación eh, de los cursos tutorizados, la, la formación mixta online y presencial y también la formación que llevan a cabo las, las comunidades autónomas. Y, y por último hay, un, hay una parte que es en la red eh, Aula del Futuro, que es un se puede ver un, un mapa donde podemos consultar los diferentes centros eh, y además eh, se pueden consultar por, por la tipología del centro o la, la etapa educativa, mejor dicho, del, del centro. ¿vale? Si son de primaria, si son de secundaria, incluso, incluso organizaciones de educación superior. Y también, si, si alguien, eh, creo que antes preguntabas también, Estela, y si alguien quiere... quiere Tener más información o quiere contactar con un embajador, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues en la página de inicio de, de la web, en, en la parte de la derecha de la web, aparece un, un, un, un formulario de contacto donde se puede pinchar y puedes enviar tanto la cuestión que solicites a, a, a cualquier embajador o incluso al INTEF si, si, si quieres más información sobre el proyecto. Así que... Eh, nada, bienvenidos a aquella persona o a o aquel claustro o centro docente que esté interesado en el proyecto y, y, y quiera contactar. Perfecto. Creo que Isma tiene una pregunta para ti, Arturo. Eh. Sí, tenemos, tengo una pregunta, bueno, han, han surgido varias. En relación a lo que estabas comentando ahora, Arturo, una persona nos preguntó hace, hace unos minutos eh, si existen centros de formación de profesional. Ella nos preguntaba por Valencia, pero quizá eh, nos puedas hablar de, en general, centros de formación de profesional que sigan, que hayan implantado el modelo del, del aula del futuro. Vale, eh, existen centros de formación profesional que, que han implantado, eh, no, no estoy seguro si en Valencia, si en Valencia alguno, normalmente están asociados a centros de educación secundaria, en el mapa se puede ver eh, el, la, digo, la etapa educativa del, del centro y ahí se puede consultar, eh, pues eso sí, sí existe. Eh, si sí, ya digo, sí, sí que hay centros educativos que en, de formación profesional que, que están implantando el, el aula del futuro y en Valencia igual, eh, Mireia ya que estás aquí, y igual puedes tú contarnos a ver si hay alguno de formación profesional en Valencia Sí, eh, ahora mismo, es que también me sabe mal equivocarme porque no tenemos el, el listado como tal, pero sí que sé como bien ha dicho Arturo eh, FP básica, conocemos por ejemplo el, el instituto de Guiria pero como bien he dicho son institutos de educación secundaria Sí que, sí que es verdad que en el, en el mapa aparecen, aparecen pero algunos no están actualizados, porque el año pasado también tuvimos una formación en la que muchos centros de educación circundaria en la comunidad valenciana se sumaron, entonces a lo mejor no está actualizado y yo no soy conocedora de todos, entonces me sabría mal. He dicho el de Giria porque lo conozco, pero sé que hay muchos más que lo están llevando. De hecho, el lunes tenemos una reunión con un centro también de, eh, que trabaja FP y que nos va a contar qué es lo que llevan en marcha. Vale. Um, vale. Eh, Inma, creo que tenemos otra pregunta, ¿no? Sobre aulas híbridas. Sí, sí eh, bueno, una persona nos ha preguntado la relación que tienen, si es que existe alguna relación entre las aulas híbridas y el aula del futuro. No sé si quizá Arturo. Nos puede responder a esto y luego tengo, si es posible, si hay tiempo, una sobre evaluación y medición del aprendizaje del alumnado. Eh, pues eh, no sé lo que es un aula híbrida. Perdonadme porque no lo desconozco, si puede tener alguna relación, entonces no sé si, si no tengo respuesta antes a esta pregunta, si, si tiene relación, no sé si se refiere a que se desarrolla el aprendizaje online y a la vez presencial o a qué se refiere con, con aulas y vidas, la verdad es que lo, lo desconozco y me preguntaba sobre también, perdona, Ima. Eh, sí, eh, nos han preguntado también cómo podemos, cómo se mide el grado de aprendizaje y cómo se evalúa eh, al alumnado en un modelo de este tipo de, de aula de futuro. Bueno, eh, lo primero es que también depende del contexto, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que hay que tener en cuenta el contexto y, y qué se quiere medir. En primer lugar, hay que hacer una relación con el currículum, que creo que es fundamental. Es decir, que lo que se trabaja en, en un aula del futuro no, no quiere decir que sean eh, cosas que no estén. O no quiere decir que no se trabajen cosas del currículum, es lo que me quiero, quiero decir. Entonces. El currículo está integrado en, en el proyecto y tú tienes que diseñar tu evaluación eh, del currículo exactamente igual. Y aparte, o mejor aparte, paralelo a esto podrás evaluar eh, las cuestiones relacionadas con, con el aula del futuro entonces sí que creo que es importante eh, yo creo eh, esta, esta visión paralela, no la visión de que el currículum no desaparece por implantar el aula del futuro, ni, ni es solo cosas extracurriculares no, el currículum está integrado en el proyecto y tú tienes que integrar en las situaciones que tú puedas plantear del aula del futuro eh, el, el, el, el currículum, lo que pasa es que igual la visión que, que proporciona también el aula del futuro es también intentar buscar también sinergias entre áreas que haya una interdisciplinaridad con, con más áreas y que igual el proceso se convierte en más complejo se convierte en, en una red que se entrelaza y que, y que contiene a, a más de un área y una parcela educativa A mí me gustaría añadir una cosita y es que el aula del futuro es un trabajo completamente competencial, entonces te da la oportunidad de evaluar las competencias y evaluar al alumno competencialmente, que es lo que nos cuesta tanto al profesorado. O sea, es, y yo creo que el currículum muchas veces lo, lo puedes coger de, de narrativa, del escenario, una narrativa porque al final tú necesitas un contenido para trabajar eh, con qué unirlo, pero creo que lo esencial de, de este proyecto es que te permite hacer una evaluación competencial y formativa auténtica, entonces creo que eso es, que, es dar un paso aún más en la evaluación y es fundamental, y ahora yo imagino que con el cambio de leyes y demás, que las tendremos más presentes, todavía tendrá mucho más que ver, o sea, tendrá mucho más sentido en nuestro currículum, no lo del futuro, porque es totalmente competencial. Uh -huh. Quería haceros ahora una pregunta sobre el futuro. ¿Cómo, cómo veis eh, esta implantación del proyecto a corto plazo, qué requisitos deberían de presentar los centros, cómo están reaccionando las administraciones educativas ante estas propuestas y si hay demanda de este tipo de aulas entre la comunidad docente. Mireya. Vale, contexto vale. <risa> Si hay demanda yo creo que, que mucha, yo creo que cualquier docente quiere una aula de futuro en su centro y eso no lo va a negar nadie. Eh, lo que pasa que sí que es verdad, cuando has dicho las condiciones que debe tener un centro, yo creo que cualquiera, ¿vale? Con, con ganas y con un equipo que tenga ganas de cambiar, no hay, porque ahora mismo y más con la situación que estamos viviendo, detectamos que tenemos limitaciones del espacio. Pero bueno, pues a lo mejor hay otros espacios que explorar, como son los patios, como son los pasillos, como, no sé, yo creo que el centro no tiene que tener tantas eh, condiciones, no no vamos a poner condiciones. Eso sí, en cuanto a lo mejor las limitaciones, a mí sí que me gustaría remarcar en, en el tema espacio, pues que aunque es verdad que se están haciendo muchos proyectos de innovación y que las, eh, las autonomías o los ministerios están intentando subvencionar proyectos de este tipo, sí que es verdad que no lo tendríamos que ver como algo extra que queremos en el centro. Es algo que necesitamos, por tanto, partiendo desde ese catálogo que nos dan de mobiliario, que es del siglo pasado, que solo tienen que ser las mesas verdes porque si no tiene que ser una cosa extraordinaria, pues eso nos limita. La financiación también, porque es algo como siempre algo extra. Y luego la construcción de nuevos centros. Yo sí que pienso que en la línea en la que se construyan nuevos centros ya no pueden tener la forma que tenían en el siglo pasado. Tenemos que saber que si ya está este laboratorio, más que he estudiado y visto que está, estos espacios flexibles son necesarios, pues al menos cuando se construyan los, los centros educativos eso se debería tener en cuenta. Pero eso como pedir, porque, claro, porque dentro de las limitaciones que nosotros las tenemos, no tenemos aulas ideales, en sí. equipo hemos sido capaces de, de hacer pequeños cambios y cada vez iremos, iremos a más. No sé. Arturo. Sí, yo bueno, me sumo a una idea que ha dado clave Mireia, y yo creo que es eh, interés, que el, las ganas y el interés es lo que al final van a, a llevar a, al éxito, ¿no? Eh, todo, todo es posible y también María daba una clave antes muy interesante y es que no hacen falta grandes cosas, no hacen falta grandes muebles ni grandes inversiones. Entonces con interés, ganas eh, en, en el proyecto yo creo que, que cualquier centro puede, puede sumarse y puede, puede adaptarla a su contexto eso también creo que es clave, el, el adaptarla al contexto. Cada centro es diferente y cada centro eh, es único y, y, y este es un proyecto que, que creo que parte de, de lo que propone es eso, el, el que se pueda adaptar a cada, a cada centro. Fundamental para mí esto. Y después comentabas y preguntabas que si, si hay un interés por los centros. Yo la verdad es que creo que cada vez más y más eh, los centros muestran eh, ganas e, e interés por este, por este proyecto. Que... Y la clave está en eso, en lo que comentaba, en que es en que lo hace en suyo, en que el centro hace suyo el proyecto, que, que puede ser un aula del futuro, pero al final es el aula del futuro del de centro X, con sus alumnos, con sus profesores, con su ubicación, con todo Con todo lo que conlleva el contexto. El contexto son muchas cosas, son los docentes, son los, son los alumnos, es el espacio físico, es lo, los, los elementos que tienen alrededor, los centros culturales que puedan tener alrededor, es todo el contexto. Entonces, es esa personalización del proyecto, esa implantación en, en el contexto, creo que es lo que lo, lo, lo, hace, lo hace potente y lo hace de interés para los, para los centros educativos. Yo me sumo completamente a lo de que ha dicho Arturo y Mireia. Arturo y Mireia, o sea, es... tengo poco que añadir. Sí que añadiría que yo, que en nuestro caso, hemos tenido ayudas eh, subvención de la Comunidad de Madrid, pero que conocemos ya personalmente. Eh, hay un centro, hay centros que sin ningún tipo de, de ayuda económica, como es en el caso de Francisco Gómez, que hablé antes de Ceuta, que empezó su aula del futuro con los recursos que tenía, eh, y ahora poco a poco ha ido ampliando porque la consejería ha apostado y ahora tiene un aula de futuro eh, excelente pero que, que no tienes que qué tener recursos, que con los recursos que tenemos en el centro sí que se puede se puede, se puede hacer se puede, se puede ver no tiene, hay muchos tipos de aula del futuro y hay muchas modalidades, no tiene que ser ni un formato específico, ni con un equipamiento específico, ni, ni con un mobiliario específico. Se puede perfectamente porque lo han hecho en otros sitios. Pues eh, vamos a ir acabando la charla, no sin antes agradeceros vuestras reflexiones que han resultado de gran interés. Um, ¿Queréis añadir algo más? Yo, si me lo permites, primero agradeceros la, la oportunidad por, para, para poder, eh, pues eso, contaros un poco eh, el proyecto y demás. Y, y sí que invitar a, a todo aquel docente, centro educativo que, que tenga interés, que contacte, que contacte con los embajadores que son más que accesibles, que van a prestar toda la ayuda y todo el conocimiento y la experiencia que tienen para poder ayudarles y que desde, desde el INTEF tenemos eh, pues ese formulario que comentaba previamente a través de la web que, que daremos respuesta a, a, quien, a quien lo necesite, tanto nosotros como, como los embajadores que pueden también dirigirse a través de ese formulario que comentaba. Perfecto. Bueno, pues eh, sin más, eh, despedirnos, comentaros, daros las gracias a los que, a vosotros por participar, a los espectadores que han estado en directo siguiéndonos y bueno, comentar, eh, quedará el vídeo alojado en el canal del de Intel de YouTube, y para que podáis, el que quiera consultarlo y acceder a él cuando quiera. A todos los demás, eh, os emplazamos a la siguiente edu que tendrá lugar en febrero, y, y bueno, despedirme y daros las gracias, de verdad, porque ha sido súper interesante todo lo que nos habéis contado y yo creo que, que nos han entrado a todos ganas ya de tener un aula del futuro en nuestro centro y y empezar a hacer esas cosas chulas que, que se pueden hacer y, y aprovechar eh, los espacios, sobre todo a renovarlos y modernizarlos y, y darle ahí un punch ahí a, a nuestra escuela. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer.